Felicidad. Amiga, compañera de trabajo, cómplice en todas estas cuestiones de las sí. sustancias ilegales. Muchas gracias por estar aquí, sí. Sara. Es un honor y un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Bren, por la invitación. Es un placer y estoy muy, pues muy emocionada y orgullosa y feliz de que estamos viendo estas, estas iniciativas en ejecución y aún con... con lo difícil que ha sido este año, pienso en todo lo que hemos hecho. Pues yo estoy como, ¡Pues que somos unas chingonas. Sí, sí, se puede. 2021, sí, este, sí, se puede todavía. Entonces, qué Exactamente. bueno. Exactamente. Sí. Sara, platícame un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿En qué proyectos estás? Que estás en bastantes. Siempre has estado muy involucrada en todos estos aspectos de la legalidad de la cannabis. Cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria y qué estás haciendo hoy actualmente. Pues estoy, eh, pues soy, no sé, no sé dónde. Pues soy politóloga, más <risa> soy politóloga y trabajo mucho en, en temas de políticas públicas alrededor de, pero en el tema de drogas. Entonces, uh -huh. no solamente cannabis, sino las plantas y sustancias psicoactivas, cómo vamos como cambiando el discurso, hacia un discurso de reducción de riesgos y daños y gestión del placer. Eh, ¿Cómo vamos eh, a cambiar las políticas? para que no haya ilegalidad, para que comunidades pueden cultivar eh, las plantas sus, eh, psicoactivas que ya plantan. Uh -huh. eh, y pues tengo Instituto RIA, que es una organización que tengo con Jorge Herrera y estamos pues, ahí creciendo y expandiendo, así nos, así nos conocimos. Exacto. Eh, damos cursos sobre cannabis y el emprendimiento eh, con un enfoque de justicia social. Y pues acabamos de hacer tiempo de cannabis, el uh -huh. primer programa en la televisión abierta <risa> eh, sobre cannabis y pues también muchas cosas como a nivel internacional, Naciones Unidas, cómo vamos como cambiando eh, desde arriba, desde abajo, desde los lados, todos nuestros pensamientos eh, sobre eso y, y pues también estamos viendo un gran cambio cultural, yo creo que esta estamos eh, experimentando algo histórico, tanto en nuestro país como a nivel global uh -huh. eh, que tal vez no permea por completo el, el país eh, pero ahí vamos, ¿no? estamos ganando terreno eh, y pues sí, me divierto todos los días <risa> Haciendo muchas, sea. muchas cosas diferentes, escribiendo mucho como investigación y, y sí, intentando romper el, el, el estigma alrededor de, de todo esto, de toda la cadena de producción, desde uh -huh. la planta, la distribución hasta, o las plantas, eh, hasta eh, el consumo. Entonces, sí. ¿Cómo ha sido este camino que has recorrido? ¿Cómo empezaste o cómo decidiste involucrarte con este tema de política de drogas? Y pues cómo ha sido este recorrido también siendo mujer, ¿no? En este uh -huh. ámbito de, de sustancias y demás, como que siempre, pues es un territorio más como de hombres, ¿no? ¿Cómo has sido transitar durante todos tus años de experiencia en este ámbito y cómo iniciaste? Pues sí, todo, todo un tema. <risa> y creo que es algo donde está apenas como agarrando realmente un ritmo mucho más amplio. Cuando yo empecé hace 10 años, era porque me ofrecieron un trabajo así de que, de organizar estudiantes uh -huh. alrededor del tema de, de política de drogas. Entonces, estaba organizando estudiantes en 8 países, incluyendo en la UNAM, y ahí como que, pues me empecé a conectar con todo el movimiento y ya cuando dejé ese trabajo, pues ya empezó digo, es, es un es, es un espacio muy precario, porque no es de que es un boom ahora que estamos viviendo, pero cuando tú intentas trabajar todo el tema de política de drogas, pues no es de que hay muchos recursos. Claro. Porque es un tema muy controversial. Uh -huh. Así de que las fundaciones grandes están como, ay, no, eso da miedo, ¿no? Sí, la, claro. La educación, la pobreza, sí, podemos trabajar esas cosas, pero drogas son malas. Uh -huh. eh, y eso es como la idea que tenemos como sociedades. Eh, entonces yo empecé como... En eso, pero, y también pienso en hace 10 años, la gente no estaban hablando de su consumo. Como uh -huh. que cuando, en los foros cuando preguntaban a alguien, oye, ¿y tú consumes? Decían cosas como, bueno, si consumo o no, no importa. Eso no es lo, estoy aquí para hablar del trabajo. Como, uh -huh. Estaba en un espacio mucho más académico. Y ahora, eh, como se ha ido desarrollando tanto en el movimiento como en mi trabajo, es de... Recuerdo el momento cuando decidimos, no, vamos a hablar de nuestro consumo en medios, eh, vamos, y, y en Colombia ya estaban hablando de salir del closet psicoactivo, uh -huh. eh, con Échele Cabeza y Julián Quintero y Vanessa Morris. Entonces, ahí es donde entonces decidimos que sí lo, que sí lo vamos a hacer, ¿no? vamos a hablar más abiertamente, entendiendo que hay riesgos en eso, pero también eh, pues reconociendo que si uno puede, uno debería de. Claro. Si no puedes y no hablar de tu consumo, no es necesario, uh -huh, uh -huh. ¿no? Se entiende. Eh, pero que sí es algo, pues, importante. Y de que existen ahora... Siento no que es un género mucho. de podcasts así, <risa> <risa> psicoactivos. Y qué bueno, porque necesitamos poder escuchar las voces muy diversas eh, uh -huh. sobre este tema. Eh, y pues a mí me encanta, porque la política de drogas es algo que, viéndolo desde cualquier lugar lo económico, lo de derechos humanos, lo de las plantas sagradas, lo del medio ambiente, tiene que cambiar, no está funcionando. Y Exacto. está activamente dañando eh, a nuestras sociedades. Y nosotros, bueno, yo siempre hablo de, en, en plural, porque siempre voy muy acompañada en todo. <risa> eh, pero muchos de nosotros empezamos como en temas... En, en la intersección de, por ejemplo, política de drogas y militarización y personas eh, desaparecidas uh -huh. y el movimiento por la paz, justo porque ahora hemos normalizado todo eso, pero en 2012 era muy fuerte y claro. sigue siendo muy fuerte lo que está sucediendo en el país, pero no se habla tanto como 2011, 2012, cuando era... Salir a las sí. calles, las marchas, hacer caravanas. Eh, y ahí fue cuando íbamos como incluyendo el tema de drogas, de que, de que tu hijo esté desaparecido no, no es culpa de las personas que usan drogas, ¿no? Uh -huh. Y cómo ayudar a, a hacer una... Pues sí, como una pedagogía y usar metodologías de cómo... Cambiamos la mente de la gente sobre las personas que usan drogas, sí. eh, pero también sobre las personas familiares de personas desaparecidas, uh -huh. porque teníamos un estigma y seguimos teniendo un estigma hacia esa, esos grupos también. Entonces era combinar eso para de ahí poner pues, temas en la mesa para discutir la regulación, cuál sería su impacto uh -huh. ¿no? en nuestro país. Y no siempre diciendo, bueno, la regulación de cannabis. Estamos avanzando en eso, pero hablando más como un tema mucho más amplio. ¿Cuál sería el beneficio para nuestra sociedad Exacto. ya no estar prohibiendo? Claro, y quizás también es esta perspectiva la que justo hace mucha falta, ¿no? Porque venimos pues con estos prejuicios, estigmas de los consumidores de sustancias desde hace muchísimo tiempo y ni siquiera nos damos la oportunidad de entender cuál es la complejidad de la situación, uh -huh. si realmente hacen o no hacen daño estas sustancias, o cuál es la forma correcta de administrarlas, si existe algún valor científico, terapéutico, etcétera. O sea, creo que hemos sido, pues, justo muy cegados con la prohibición, ¿no? El no, no, no, no, no, sí. oye, pero ¿por qué no? Y quizás hasta muchas preguntas podrías lanzarle a estas personas prohibicionistas. Y ni siquiera podrían tener un motivo claro por el cual defender esta prohibición o esta guerra de drogas, ¿no? Pues sí, es un instinto de, pero uh -huh. eso está mal. Sí. No, pero tal vez sí o no. Y tal vez, eh, porque sí, tal vez es importante decir, todos conocemos gente que tal vez sí han desarrollado algún tipo claro. de consumo problemático. Entonces, nos siempre asumimos que eso es lo que vamos a llegar a eso. Uh -huh. Entonces, también está bien reconocer eso. Sí, claro. Pero entender que es un porcentaje muy chiquito, ¿no? La uh -huh. ONU estima que 9% de los que, usan, que usamos sustancias. Entonces, el 89% lo están haciendo de una forma muy funcional, tal vez con un uso terapéutico, tal vez con un uso de... Eh, eh, Sí, de poder, digo, autorregulación 100% claro. en ese caso, porque eso es lo que hacemos como personas adultas tomando decisiones sobre sí. nuestras vidas. Sí, pues también que se considere que tenemos drogas legales, ¿no? Que también causan ciertos problemas, que también, claro. o sea, no es como que, claro, el alcohol que está tan libre no sea como la droga más... Sí buena y sutil con nosotros. De hecho, y que tenemos que aprender cómo consumir alcohol, exacto. cómo consumir cannabis, cómo consumir MDMA y realmente disfrutar de la experiencia. Exacto. Y como tú dices, gestión, o sea, tener el derecho de gestionar tu placer, ¿no? Sí. O sea, no solamente es prohibir, ¿no? Todos tenemos derecho a esta libre personalidad, a nuestro sentido del placer y demás. Uh -huh. Pero sí es muy complejo y, pues, como decíamos, siendo mujeres, pues a veces ese estigma sabemos madres. que es doble. Exacto, madres. Sí, <risas> Cargando al sagrado. Así Exacto, rico. y sí. eso todavía complica mucho más la ecuación. ¿Cómo uh -huh. has vivido tú como mujer entrando en estos ámbitos que han sido tan predominantes con hombres? Pues sí, creo que... Más que eh, toca ocupar esos espacios, no uh -huh. ver dónde. Eh, ahora estamos viendo una gran transición, yo cada día, y tal vez es porque por fin se dan cuenta que, que, que trabajamos muy bien y somos muy eficaces estas chicas. Entonces, eh, siento que estamos tomando espacios de liderazgo eh, y donde entonces los hombres, como esos, ese poder se está reacomodando en muchos de, de las, las instituciones, entre comillas, históricas en estos temas, eh, y más como mujer también, nada más de saber que la gente te va a juzgar, uh -huh. te va a juzgar si eres madre y estás consumiendo, eh, te van a juzgar si estás embarazada y estás consumiendo, pero... Probablemente podría tomar, si estoy embarazada, una cerveza y nadie me juzga, entonces, ¿por qué es eso? Pero no otras cosas. Entonces, y que también, eh, pues sí, estamos, es muy complicado, creo que, que, te, que ya tienes ese de que eres mujer, eres madre, y si además vas a consumir sustancias, pues ya son tres cosas, ¿no? Y tú y yo, pues, consumimos con... Dentro de una capacidad para poder saber cuándo y cómo. Siempre hemos dicho, bueno, nos encantaría tal vez consumir más, pero no nos da tiempo porque estamos preocupados. <risa> sí, ¿A qué hora, no? ¿A qué hora? Wey? yo hacía un viaje, entonces, ha sido una ceremonia de XX. ¿En qué momento tengo tiempo claro. para así tres días de estar en ceremonia? Aunque tal vez es algo que necesitamos y tenemos, sí, que, claro, planear. tenemos personal, que planear. nuestro tiempo personal. Eh, tenemos que pero creo que sí, enfrentamos todo lo normal que enfrentarías en una industria o en un espacio, pero además está el tema de sustancias. Entonces eso aumenta las percepciones de, de afuera. Eh, y también voy a decir que te, hay una nueva generación de personas con, eh, ocupando estos espacios y sí, sí hay un chingo de mujeres que oh, están no llevando... Hay, tan... hay un boom, es sí. así de que, de que ahora hay muchos más eventos para mujeres uh -huh. y con ese enfoque que hace unos años cuando tú estabas empezando Chicks eras la única, ¿no? Uh -huh. Tú y, y Isabela Blanca un poco Blanca uh -huh. Isabela como sacando sus diseños, pero más sí. allá de eso no había sino sí, no, y ahora es tan gratificante ver el crecimiento de este como nicho de mujeres y digo, adicional a lo que podemos tener como de beneficio terapéutico con cannabis uh -huh. en específico, pues sí creo que pues lo que hemos platicado, ¿no? Y tenemos como una cuestión muy instintiva en nosotras de ser sanadoras, de procurar, de, de tener este contacto con las plantas, etcétera. Entonces, a mí me encanta ver todo ese proceso y, y este, pues camino que tú has llevado, o sea, cuando veo que, por ejemplo, justo vas a las Naciones Unidas, te vas a Viena y eres pues esta representante mujer de nuestro país. ¿Cómo es una experiencia de ir a Viena a estas convenciones de sustancias y demás? Normalmente, bueno, se juntan como para discutir documentos y, y, y de ahí tomar decisiones basadas en consenso todos mm -hmm. estos estados miembros. Eh, y sí, tuve la oportunidad de trabajar en este grupo de expresidentes. Kofi Annan estaba ahí. Eh, bueno, Cedillo es el presidente mexicano que está ahí, que se llama la Comisión Global. Y sigo colaborando con ellos en algunas cosas. Eh, pero creo que lo mejor de estar en esos espacios es de prepararte lo más posible, ¿no? Como uh -huh. que de saber que tú que nosotros nos estamos dedicando a esto por la pasión y porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Entonces de poder ir a tener esas esas conversaciones y hablar con con diferentes diplomáticos, no? Uh -huh. Principalmente. Y sí he podido ir como parte de la delegación mexicana, eh, que eso te, te permite estar en reuniones donde la sociedad civil normalmente no está. Uh -huh. eh, entonces, donde tal vez Rusia habla más abiertamente, aunque siempre hablan muy, muy feos. Eh, pero ves que el mundo está polarizado, ¿no? Porque sí, sí. hay países donde se ofrece heroína médica como Suiza, hay países como Uruguay, que fue el primero en regular cannabis, hay países... Eh, como, como Alemania, que está avanzando con cannabis medicinal y, que, y el desarrollo. Entonces existe ese, está México que está ahí defendiendo temas de derechos humanos que <risa> después con nuestro, nuestro contexto dices, oh, really? Pero <risa> lo hacen y, y, y eso ha sido su postura diplomática desde hace 40 años. Ellos no cambian con quienes Quién es, quién es el presidente, pero entonces tienes todos estos países que están como abogando para un cambio eh, y después tienes a Rusia, Filipinas, China, mucho de África, que están muy arraigados en la prohibición. Entonces uh -huh. ves que en realidad no sería tan fácil cambiar, cambiar un acuerdo en general. Sí. Uh -huh. bueno, llegar a un acuerdo o proponer algo así de algo positivo ca un cambio y que se pongan de acuerdo con eso porque es como ellos en ningún momento han aprobado un documento oficial que contenga la frase reducción de daños porque para ellos reducción de daños como frase es igual a legalización ah, okay. ah, porque okay. es como entonces hablan de servicios hablan de como que uh -huh. todo lo lo disfrazan uh -huh. eh, pero es pues es un espacio donde Tienes que ir muy preparado, tienes que ir eh, listo para chambear, como darles el trabajo y es, darles la resolución y espero que lo llevan para, para discutirlo, eh, discutirla. Entonces todo es, y creo que es lo mismo aquí en el Senado, tú tiene, hacemos cualquier cosa que ellos sacan, respondemos uh -huh. con un documento, les mandamos insumos, les mandamos uh -huh. un documento. Es de estar ahí como listos para hacer el trabajo si ellos no quieren hacerlo y de que acuerdo. podrían tomar nuestra... Eh, nuestra propuesta pero sí es un, entonces un trabajo creativo de estrategia no eh, y pues yo disfruto mucho porque bueno este año no fue posible pero cada este año fue virtual pero claro hacia las 2 de la mañana <risa> empezando a ver eh, pero nosotros nos hemos dedicado desde RIA y desde acción técnica social en colombia donde les asesoro en estos temas de llevar eventos paralelos sobre temas que para nosotros son importantes, así de que vamos a llevar la innovación a estos lugares donde nunca llega. Exacto. Y entonces hemos hecho eventos paralelos sobre análisis de sustancias, como en festivales, eh, cocaína regulada y cómo sería en Colombia, la construcción de paz. Esta vez hicimos un evento con un doctor un neurocientífico que se llama Carl Hart, uh -huh. de la Universidad de Colombia, que es increíble, que, sobre el uso adulto de drogas. ¿Qué significa el uso adulto responsable de drogas? Entonces, intentando llevar temas eh, como de vanguardia, sí, aunque claro. ellos están muy arraigados eh, en el pasado. Y la primera, digamos que la convención que nos rige a todos estos países, que es la Convención Única, este año cumple 60 años. Creemos que el mundo... Entonces, estamos siguiendo reglas claro, de, de, hace de hace 60 años. años y, estás como, y no son principios o valores, es así de que solo se permite el consumo para uso medicinal o científico de cualquier sustancia, uh -huh. sin reconocer que hay muchos otros usos. Claro, y que ya están científicamente comprobados, ¿no? O sea, es como que si ya tienes la información, ya tienes los estudios, ¿por qué no cambiar esas ideas? O sea... Pero sería es, muy difícil porque ahí está mucho de África y Rusia así de que el status quo, sí. el status quo. Sí, Entonces, sí. sí es todo un... Si es un viaje y conoces a un chingo de gente, pero ¿puedo decir chingo? Claro, chingo todos de... los chingos que quieras. <risa> conoces a un chingo de gente que trabajan en estos espacios que, por ejemplo, nunca han consumido cannabis. Por supuesto. Entonces, tienen una idea de cómo te pone. No, pues, como van a Y la manera, ves, ¿sabes que fumes con ellos están como, porque todos quieren probar. Ajá. Así tienen ganas. Sí, claro. Pero entonces, prueban y dicen, pero yo no siento nada. Y es como, sí, porque tú estás esperando, una borracha sí, y salirte a. no, salirte <risa> Claro. Si sí, piensan que van a acabar como estas cuestiones de Reefer Madness, aventándose por la ventana y sí. cometiendo locuras, y pues no es así la realidad. Bien. Espérate al MDM ahora. <risa> <risa> sí, Te va a encantar. <risa> Ay, pero, pero sí qué soy... increíble que estás tomando estos espacios, porque tal como dices, o sea, Creo, y es algo que admiro mucho de ti, de toda la labor que haces, que es que siempre tienes este foco como de justicia social, ¿no? De, de poder darle su lugar a los derechos humanos. Y como bien dices, es difícil que alguien de la sociedad civil pueda estar en esos lugares. Entonces, que podamos tener justo a una representante que tenga como base esta justicia social, uf, es como... La esperanza Ay, de México, ¿no? Sé, ¿no? <risa> Sara para es, presidente. Es muy bonito el movimiento, y tanto a nivel nacional como tenemos y, y lo vivimos. A nivel internacional hay un grupo de gente súper inteligente, súper buena onda, sí. así de que, que ellos mismos hemos vivido esta transformación. Gente que al principio, cuando yo los conocía, no hablábamos del consumo y ahora te pueden platicar de eso. Y gente que conocen, estos documentos también para poder como negociar e uh -huh. interpretar y ayudar a gobiernos a tomar decisiones un poquito más eh, basadas. Entonces, yo estoy así de que... Cada año cuando puedo ir es lo máximo ver a, ver a todos estos y compartir estos espacios y súper noñar, así, ñoños, ñoños, ñoños, ñoños, pero es, es algo que aprecio mucho y he podido llevar acá y dos veces. El ¡Ay, qué increíble! Entonces, el así de que mi hijo ha ido a muchas conferencias de drogas en sus cuatro años de vida. Me encanta, me encanta me y pues encanta. Esa es esa educación que él va a tener, ¿no? Sí. Él va a poder crecer. Pues bajo otro entorno, ¿no? Con conocimiento de muchas cosas que pues muchos niños o jóvenes pues no van a tener acceso a esa información. Sí, yo siento que nuestros hijos van a decir, ay, mamá, ya deja de hablar de estos temas. Sí, es? y, y creo que hasta empieza a pasar. De repente, sí, mi hijo es así de cannabis y cannabis y cannabis y todo es cannabis, ¿no? Pues sí, pues ese es mi sí, trabajo. No. Pero sí, definitivamente ellos van a crecer en otro entorno completamente diferente. Y pues también está en nosotras como mamás el poderles brindar pues la información para que en el momento en que ellos crezcan y decidan hacer lo que quieran de su vida, pues lo menos es que lo hagan de manera informada y que lo hagan con la verdad, ¿no? No bajo este este miedo que te meten en la cabeza desde que eres chiquito y el no y no y no y no y, no, y, no, y es malo, es malo, es malo, no, sino que okay, qué puede pasar, cuáles son los riesgos que existen y demás. Sí. Y, y mucho de ese trabajo pues justo tú lo tienes. Eh, de este lado de la educación, con Instituto Ría. ¿Cuándo fundaste Instituto Ría junto con Jorge? ¿Cómo salió la idea que dijeron, ya, vamos a hacer esto? ¿Serio? Ay, sí, serio, porque Jorge y yo llevamos como cinco años trabajando juntos y después en 2018 por fin nos registramos, nos institucionalizamos. Sí. ¿Sí? Instituto Ría, tan, in, tan institucional. Eh, y justo alrededor, digo, como intentando traer el tema de política de drogas con un enfoque de justicia social y con un... porque creemos que forma parte de la construcción de paz. Uh -huh. eh, y habíamos estado haciendo mucho trabajo como consultorías y cosas así, pero era como, no, ya queremos tener un equipo, queremos como estar trabajando bien. Eh, y, y sí, ha sido una gran experiencia, es... Los dos, el primer año, tuvimos otros trabajos y estábamos en otras cosas. Todavía tomamos otros trabajos de vez en cuando. Eh, pero, pues sí, es el, el, el, el objetivo ahí y la misión es cómo proponer eh, políticas públicas más innovadoras. Uh -huh. No solamente en política de drogas, pero claramente nos enfocamos en eso. Eh, e ir asentando cuáles son esas bases de, de justicia social ¿Y, ¿Y cómo vamos caminando a eso? Porque hemos hablado muchísimo de los daños y nosotros sí creemos que es momento de hacer esa transición, ¿no? Que, y si el Estado no lo va a hacer, entonces tiene que venir desde la sociedad. Exacto. Eh, y lo tenemos que autogestionar y ya hay muchos esfuerzos, pero entonces, ¿cómo realmente llevamos esos esfuerzos? Eh, y ha sido pues todo un reto, pero creo que... Ahí vamos porque seguimos existiendo y eso es eh, algo importante. Es como cuando abres un restaurante, bueno, seguimos existiendo. Eh, y en 2019 empezamos haciendo estos cursos que ahora estamos en el, eh, a punto de abrir nuestra sexta generación, que han sido estos espacios donde pues aprendemos mucho nosotros y, y, y compartimos conocimientos sobre la planta, sobre el emprendimiento, sobre el contexto, justo las convenciones para que alguien uh -huh. que no sepa mucho puede saber qué significa eso eh, y cómo hacer tu negocio, cómo emprender en esto, eh, pero pensando en cómo lo hago para que tenga ese enfoque, claro. so un enfoque social, uh -huh. lo que sea un enfoque educativo, algo donde sabes que estás regresando. Porque tú tienes la posibilidad de, de hacer eso, ¿no? De que hay un, una reciprocidad eh, en el asunto. Que creo que en México se entiende bien porque todos queremos vivir bien en México. Mm -hmm. No queremos vivir en un lugar inseguro. Correcto. Entonces... De, no, y, y no es de que, ah, bueno, me voy a hacer millonario, para que, pero después me tengo que ir a vivir a Estados Unidos. Es como, sí, pues, claro. no, queremos seguir aquí. Claro. Y lo escuchamos mucho, por ejemplo, de empresarios en Monterrey y en diferentes eh, lugares del país. Entonces, ese espacio siento que ha sido como un hub de, de innovación, de ideas. Han salido un montón de buenas ideas uh -huh. sobre cómo podría ser la industria canábica. Y pues ahora lo que nos falta es una ley para que realmente es se correcto. podría implementar, aunque hay muchos proyectos como Chicks o como EDUCANA, eh, que son más pues, proyectos educativos, uh -huh. donde entonces es, es posible eh, operar dentro de este, de este marco legal de prohibición que todavía tenemos. Eh, pero sí es... es eh, Creo que para Ria ha sido un, un, una gran experiencia y no sabíamos. Todo es una, una apuesta cuando empiezas como este podcast. Ah, sí. sí, claro. <risas> um, y después ves cómo se va desarrollando y para nosotros pues, nos ha ido muy bien. Y también hacemos um, pues, la encuesta global de drogas, que es cuando las personas uh, llenan una encuesta sobre su consumo, que nos da muy buenos datos. Um, Mucha investigación con, con comunidades cultivadoras. Eh, pues sí, ahí vamos. Como ha sido todo, un, todo una gran experiencia y, y pues vamos creciendo. Y para los que quieren, creo que es, eh, nos pueden seguir en redes. Hacemos pechas psicoactivas, que donde justo intentamos abordar temas eh, como más controversiales en esto. Aunque todo es controversial, pero sí. pensando en como... El, la relación con los criptomercados, eh, los psicodélicos en su uso eh, terapéutico o su uso adulto. Entonces ahí vamos viendo nuestras líneas de trabajo y pues un montón de, de trabajo legislativo. Así de que cuando están en sesión, estar atrás de ellos, dónde están en el proceso, cuáles son los insumos que necesitan tanto en la Cámara como en, como en el Senado. Eh, y ver, siento que no, no se ha tomado ni un paso en México en todo este tema sin que estaba la sociedad civil ahí de, por favor, háganlo, si ¡Sí se puede, si ¡Sí se puede, muévense, como sí. que vayan avanzando, porque si eh, sí, no, sí, hay, no hay voluntad, siento, y más ahorita porque estamos en un momento donde no sabemos exactamente hacia qué es dónde vamos. Uh -huh. okay. Exacto. Pues es una gran labor la que estás haciendo, Sara, a través de Instituto RIA. Yo soy así, egresada de corazón, siempre me la paso presumiendo, y de verdad que es un espacio que cuando yo lo encontré, fue como encontrar un oasis, uh -huh. porque si bien yo estaba queriendo como aprender más del cannabis, pues todo venía de otros países, no había nada en México, y en cuanto vi que existía algo en nuestro país, fue como... ¡Oh! Ah, sí. no, milagrosamente apareció y pues justo al que ya están llegando a esta sexta generación, pues claro que nos habla de que vamos a seguir creciendo, la industria siguen habiendo muchos eh, entrepreneurs que se quieren meter a esto y pues que claramente puede ser algo muy benéfico para nuestro país y es que cambiamos un poquito nuestro chip que sí. tanto nos han metido con la prohibición. Eh, y este mismo cambio, pues, es que tú estás en todos lados, Sara. Sí, yo, No sé por qué bueno, no Ahora hay como miles de cursos que ofrecen. Sí, pero nada no como, como instituto Seguro son muy buenos, <risa> seguro son muy buenos. Digo, y nosotros invitamos a gente que dan cursos sí. como Canativa, porque ellos tienen una especialidad uh -huh. eh, muy cañón. Pero sí es una cosa donde a veces veo gente que está... Y se digo, ¿pero tú qué sabes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y quién sí, eres? Y todo, todo eso? Porque sí. están, Pero eso es en, en todo, sí. Claro, y, y más que ya se vio también. que existe esta oportunidad, pues claro que ya todo mundo le puso los ojos encima, pero sí hay que cuidar mucho dónde nos inscribimos, sí. revisar quiénes son los ponentes y demás, porque sí, lamentablemente, pues ya ahora todo mundo se considera un experto cuando pues los meros, menos expertos son otras personas, ¿no? Sí. Pero digamos, bueno, es, es parte del mercado también, emergente. Sí, y, y además como creando mucha, mucha expertise y capacidad. Y creo que eso es algo que claro. queremos que la industria vaya creciendo con un conocimiento súper amplio. Exactamente. Se necesita. Y, y también estás con regulación por la paz. Uh -huh. ¿Qué labor hacen en regulación por la paz? Sí, eso es otro, es una coalición, entonces son 15 organizaciones eh, de la sociedad civil y cientos de individuos, eh, y en realidad eso ha sido como la plataforma política para poder como impulsar todo esto. Eh, y ahí estamos, pues al día a día, eh, intentando eh, presionar a, a los políticos principalmente. Les queríamos enseñar eh, cuando conformamos, eh, recuerdo nuestra primera reunión que fue en el huerto eh, Roma Verde uh -huh. en 2018, cuando ganaron esas elecciones, vamos a pasar por otras, pero cuando ganaron esas elecciones Morena, eh, y era para demostrar que esto es un tema interseccional, que uh -huh. no, es, eh, no somos pocos eh, los que piensan en esto y los que quieren cambiar esa política, sino que somos muchos. Y entonces hay organizaciones feministas, organizaciones uh -huh. de pacientes, organizaciones de derechos humanos, organizaciones eh, de personas jóvenes. Entonces la idea era como demostrar que sí somos... Eh, somos muchos que quieren uh -huh. hacer este cambio y en el logo, justo por eso está la planta de cannabis pero también está la flor de amapola porque también sabemos que hay otros temas que se tienen que abordar sí, claro. eh, a, aquí en este país y también pues sabíamos que estábamos a punto de, de tener la jurisprudencia si pensemos en 2018 uh -huh. eh, donde es cuando pues, la Suprema Corte determina por por la quinta vez que es inconstitucional la prohibición de cannabis, porque vulnera nuestro derecho al libre uh -huh. desarrollo de la personalidad, y es entonces, sabíamos que eso venía y que entonces eso iba a detonar un proceso legislativo muy, eh, muy profundo. Claro, y hasta eh, tú fuiste parte de estos sí. amparos que se presentaron, eres el cuarto El cuarto amparo, amparo el cuarto amparo, exacto. Eh, Andrés Aguinaco es mi abogado para eso, entonces sí soy una de las primeras 11 personas en el país que podían cultivar, eh, sí cultivo, soy una de las únicas creo que de esos 11 uh -huh. que, estaban, que, que cultivan actualmente, me encantan mis plantas. Eh. Pero, y, y voy mejorando cada vez. Porque sí, es todo un arte. ¿eh? Es, es, es, todo un arte. Y además, ¿quién cultivo? tiene tiempo para cuidar a todo? Así de que no, le, no, tengo, no le, lo tengo en exterior, entonces otros, otra serie de retos. Sí. Eh, pero entonces estábamos en ese proceso. También, por ejemplo, eh, yo había tenido unas conversaciones, unas reuniones, con Olga Sánchez Cordero antes de, la, antes de la elección. Y ella dijo, esto va a ser un tema para nosotros. Uh -huh. eh, nos prometió. Empezamos un, un, un proceso de escribir su iniciativa. Entonces, así de forma, dos veces a la semana con un equipo, ¿cómo queremos que sea esa iniciativa? Ella lo presenta en noviembre de 2018. Eh, no estaba completamente terminada esa iniciativa. Hay cosas ahí que, no, que habíamos acordado que tenían que ser diferentes, pero todo ese proceso era como el principio de esto, así de no soltar el dedo del sí. cimblón, así de que tener... De ahí empezamos un proceso con, eh, con, con los en el Senado, porque ellos tenían que armonizar un poco pues, todas estas iniciativas uh -huh. con la Comisión de Salud a la Comisión de Salud les dimos el curso de, de ría en las mañanas por dos semanas, es decir, de 7 a 10 de la mañana, oh. estábamos ahí dando el curso, sí. porque ellos necesitaban sí, educarse también. claro, ¿cómo vas sí. a legislar algo que no sabes? No sabes, no tienes uh -huh. idea, así de que ¿Cannabinoide ¿qué? ¿Qué son los canabinoides? Uh -huh. ¿Qué son las regulaciones que permiten en otros países? ¿Cuál es la tasa de impuestos que pones? no? Uh -huh. Entonces también le estamos así echando la bolita a gente que en realidad no tiene ni idea y, si, y yo respeto mucho a la Comisión de Salud y el secretario técnico en ese momento, porque él dijo yo necesito que mi equipo y los asesores eh, de los senadores y senadoras que está, forman parte del comité, de la, de la comisión de, de salud, necesitamos saber, ¿no? Entonces nos invitaron eh, a, for, a hacer eso. Entonces, digamos que hemos estado, siendo que sí, tres años sin parar, buscando la mejor ley y de, después de que haya pues una aprobación, y ahora estamos como. Hay tantas versiones de la ley, pues ya prueba lo que sea. Sí, claro. Y así nos, nos, sí, después no nos, nos vemos. Después, después, después nos vemos. ¿no? Bueno, y eso es un aprendizaje. Nunca sí, vamos a tener una, una ley, ley perfecta. Que uh -huh. es perfecta para todos. Y siempre sí. va a haber quejas y lo vamos a tener que ir mejorando. Y Uruguay no estaba contento con su ley y Canadá tampoco y diferentes estados nuestros tampoco. Entonces, lo vas a tener que ir ajustando y flexibilizando. Pero lo que no hemos logrado es así de que el sí, último salga, paso, exacto. así de que ahora tenemos una una ley aprobada en el Senado, una ley aprobada en la Cámara de Diputados, uh -huh. pero no la misma. Exacto. Entonces, ¿quién sí, va a ganar quién, en este...? Ajá, ya hasta parece ya como la lucha entre ellos, ¿no? De quién sí. se va a quedar con lo que dictaron. Y ahora la Cámara de Diputados va a cambiar, a cambiar. entonces... Y son 500, y si sí. tienes que hablar con cada uno... Sí, Ay, sí, es que comienza es, otra vez. Comienza el trabajo otra vez. De pero creo la que la regulación, regulación por la Paz sí hemos, regresando a la, Sí uh -huh. hemos como hecho un gran trabajo de, de llevar esos mensajes, de presionar, de crear herramientas donde una persona puede entrar, por ejemplo, a la página regulacionporlapaz.com-presiona uh -huh. y ahí... Tú pones tus datos y mandas un correo a todos los más relevantes en ese momento. Si es uh -huh. el Senado, si es la Cámara, si es. Entonces, eh, es de buscar ese tipo de cosa. Y más ahora en pandemia, porque claro. no hemos podido hacer como días de sí, incidencia, ¿no? Uh -huh. Donde 60 personas van al Senado a contar sus historias. Eh, pero hemos hecho campañas muy padres como Yo Forjo Paz, que eran uh -huh. unos videos. Entonces, todo es alrededor de cómo nos organizamos como movimiento sí. eh, y cómo presionamos en el proceso político, tanto a for de forma interna haciendo la incidencia o de forma externa haciendo como presión de sí, la sociedad. Exacto, y que también muchas veces yo creo que como sociedad no sabemos o no conocemos justo ese poder que tenemos, ¿no? Creemos que... Política es, no, pues es de los políticos, y yo qué, sí, ¿no? y sea, voto una... Bueno, ajá, y claro. nada más yo ejerzo mis derechos a través del voto, cuando en realidad podríamos estar ejerciendo este derecho de millones de formas, ¿no? O sea, desde esta parte de tuiteales, no, uh -huh. háblales por teléfono, mete tu amparo ante Cofepris, o sea, hay mucho que podemos hay, asistir a las marchas, ir a institutoría y educarte para poder defender tu consumo. O sea, creo que sí nosotros como individuos, como sociedad civil, tenemos muchos caminos que recorrer, pero quizás dentro de este mismo camino de prohibición, pues nadie nos ha dicho cómo lo podemos hacer. Uh -huh. No es como de quién me va a escuchar. Cómo politizarte también. Exactamente. 100%. Y entender procesos que quizás a veces a mí me pasaba mucho que yo me cerraba la política. A veces, no, es que yo no le entiendo nada a la política y es no, no, no, yo que me voy a meter, pero son hasta cosas que son básicas para, para, nuestros, para nuestros derechos humanos, para uh -huh. poder estar aquí en ese sistema con este gobierno y pues nada mejor que sepamos qué es lo que nos toca. Sí. Y poder cruzar este camino para exigir lo que necesitamos. No, y si, si quieres consumir o quieres emprender o quieres formar parte de esto, porque es... Y yo sé qué significaba como dejar lo estable para uh -huh. ir a algo un poco... Precario, porque <risa> pero por el amor y la pasión sí. y por creer que es posible, ¿no? Y yo por eso admiro mucho a la gente que sí busca esas herramientas para poder decir, es que yo quiero saber mucho antes de, de opinar. Y eso es lo que todos sí. hemos hecho. Así de que leer muchísimos libros, buscar la información. Si no sabes la respuesta, Ajá, pregunta, decir, pregunta ¿no? decir, voy a regresar con esa respuesta. Eh, y eso es algo que creo que sí está sucediendo eh, y, y todo el, todos los días me preguntan así, ¿me necesito, ¿qué libros leo? no ¿Dónde uh -huh. puedo encontrar referencias, bibliografías? ¿no? Así de, ¿cuál libro leen? Bueno, ah, sí, ¿no? hablando de libros. Eh, <risa> <risa> Ahorita platicamos. para empezar, <risa> No, y ojalá, yo siempre quiero decir, estoy escribiendo mi tesis sobre la intersección del feminismo uh -huh. y los movimientos de cannabis, y quiero saber si me empiezan a dar así todo su tema teórico, dónde puedo encontrar esas referencias. Y yo, ojalá existiera todo eso. Claro. Pero tú lo estás escribiendo, que es lo uh -huh. mejor. Entonces, uh -huh. más bien, tú serás referencia. Exactamente. Y eso es todos los que están estudiando y que están escribiendo sus tesis sobre estos temas o que están investigando sobre estos temas están siendo vanguardistas. Claro. Y no existe mucha, informa mucha información y mucha, muchos datos, porque todo ha sido ilegal. Uh -huh. Entonces, por eso yo así de que hazlo, vas porque necesitamos tener eso. Y eso es lo que yo creo que en estos últimos años estamos viendo un boom en la, en la investigación.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 es la parte de redes sociales donde la gente está compartiendo un montón de información, cada día hay más cuentas, sí. eh, la gente puede ser más abiertos porque te da cierta seguridad las redes. Entonces, uh -huh. sí es como, ¡no nos pueden parar! Exacto. Sí, <risa> así y se, se, siente, así claro, se siente. Claro, y, y se sienten justo ya también como estos espacios de diálogo, ¿no? O sea, ya... Igualmente, a veces me escriben mucho preguntando también desde cuestas de escuela hasta, pues, de la vida personal. Hace poquito hubo justo una chica que me quedé así como tres días hablando con ella y mandándonos mensajitos cada rato porque era una chica, bueno, es una chica de 41, 42 años, mamá, que me dijo, acabo de descubrir la cannabis mm. y siento ABCDE y quiero saber es esto que yo estoy sintiendo no es porque estoy loca, uh -huh. o sea, quiero saber si esto que me está sucediendo es real y que la planta realmente es así de bondadosa como lo está haciendo conmigo. Ella porque tiene cosas episodios positivas. de ansiedad, de depresión, no podía estar bien en su maternidad por uh -huh. sus mismos problemas de ansiedad que estaba pasando y la planta le cambió la vida, ¿no? Pero igual me decías que no sé a quién preguntarle. Di sí. con tu página y con otra página este, compañeros de nosotros que son artesanos y me dice, no sabes, o sea, lo acompañada que me siento en este proceso, porque ahora entiendo y ustedes me explican con data científica, con facts, uh -huh. con evidencia de que lo que yo estoy viviendo es porque así es la planta de buena, ¿no? Sí. Y tantas personas que estamos detrás o estuvimos tanto tiempo detrás pues sin encontrar un lugar donde hablarlo, donde aprender, y como dices hoy, cada día son más y más y más sí. y más y más. pues sí, ojalá que más personas tuvieran esas redes de apoyo porque sí. creo que, que muchas personas se sienten muy solos en su, uh -huh. en, en su consumo o que algo está mal o, o tienen miedo... Uh -huh. de que van a estar ahí discriminados por pero imagínate ella probablemente estaba llevando su maternidad entonces en un lugar ¿Qué? muy positivo donde disfruta en vez de ahora, estar así sí, de, me dice no sabes cómo juego con mi hija ahora es increíble estoy con ella ella está más feliz conmigo me invita más a jugar con ella es como ay qué hermoso sí, sí uh -huh. exacto ¿Y que si esto realmente es por la planta o está? Y es como, sí, puede ser, sí, Exacto. imagínate. No, es muy bonito ver cómo, cómo va cambiando eso y las, los espacios eh, que se van abriendo para tener esas conversaciones. Eh, y yo siento que, en, eh, sí, vemos muchos más, y lo estamos diciendo, muchos más eventos y actividades para, para mujeres. Yo cualquier mujer que conozca así me pregunta, estoy embarazada, ¿puedo tomar CBD Estoy, eh, tengo mi hijo está bien si hago esto y esto como que todos también siento que necesitamos como permiso sí, una validación para poder, ¿no? sí, o afirmar que está bien lo que estás haciendo uh -huh. eh, porque nos da miedo cómo va a ser visto yo creo, y más si no estás como tú y yo, donde tal vez estamos rodeadas más de mujeres abiertas a estos, ¿no? A esos temas. Pues sí, este tema de las maternidades canábicas es todo un rollo. Eh, creo que sí si nos hacen, pues, falta estos espacios de diálogo, de encontrarnos con nuestras con símiles, nuestras ¿no? Uh -huh. Y poder compartir estas experiencias y, pues, no sentirnos juzgadas, ¿no? Que sabemos que desde el hecho de que eres mamá, de repente ya te conviertes en. El foco de críticas y atención de muchas personas, ¿no? De cómo criamos a nuestros hijos, que si la lactancia, que cómo nació, es que. Cómo... O sea, siempre uh -huh. nos encanta andar juzgando y cuando metemos sustancias ilegales y demás dentro de nuestras maternidades, bueno, es una explosión de prejuicios, sí. estigmas que nos hacen, pues de cierta forma, sentirnos solas, ¿no? Y pues necesitamos encontrar a nuestra tribu para poder sentirnos cómodas en confianza y aprender unas de las otras. Y creo que esta parte educativa y toda la labor que tú has hecho bajo todas estas instituciones y demás, pues también lo reflejas en este libro, Diccionario mm. de Drogas, que escribiste. ¿Cuándo lo escribiste? 2015. 2015. Y Ay, sigue, ustedes. o sea, este para mí sería un básico en nuestras vidas. En tu biblioteca. Y, claro. Mm. Y además porque creo que nosotras igual como mamás y más inmersas en, este, en esta industria pues sabemos lo que implica el estar educadas, el conocer qué pasa con las sustancias. ¿Consumamos o no? Pero uh -huh. que pues, si en un día de mañana nuestros hijos quieren consumirlo, pues qué mejor que hacerlo de forma informada. Sí. ¿Cómo fue este trip del libro? Sí, totalmente. Y creo que, retomando tu punto, como que creo que una de nuestras preguntas como mamás eh, suele ser a veces hacia la sociedad, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo nos van a juzgar? Uh -huh. Pero también... ¿cómo voy a tener esa conversación con mi hijo o hija? Sí. ¿Cómo voy a abordar de que a mí me gusta hacer ciertas cosas y qué tal si en la escuela alguien les dice es que eso está malo, ¿no? Depende claro. de la edad sí. eh, del niño, obviamente. Del niño. Eh, pero es como... O si lo vas a esconder o si lo vas a hacer abiertamente, ¿no? También sí. son esas cosas donde... Y tú, como mamá, estás pensando... Cualquier decisión que tomas, tú piensas que eso va a cambiar el rumbo de la vida de tu hijo y después te das cuenta de que no, no importa y puedes hacer muchas cosas y después verás. Eh, pero... Pero creo que eso es como el primer conflicto interno de cómo, y si lo vas a esconder, eso no uh -huh. es ser coherente con quien tú eres. Y eso, Exacto. por eso yo tomé la decisión de que no lo iba a esconder, lo iba a hacer abiertamente, eh, justo para que no hubiera esto de que, como si yo creo que hay algo mal en lo que estoy haciendo y entonces le tengo que guardar de mi hijo. ¿Guardamos cuando tomamos una copita de vino? Pues no, obvio uh -huh. no. Entonces era un poco ser sí, <ríe> en, clara en mis decisiones, pero al mismo tiempo eh, tú tienes que poder justificar a tu hijo, que yo creo que pues, al final de cuentas es, pues, soy una persona adulta, entonces... Igual como con el alcohol, hay cosas que uno va a poder hacer cuando ya eres grande y antes de eso, pues tienes que esperar, pero lo podemos platicar. Y este libro sale de, bueno, antes de que tuviera eh, hijos, pero pensando en cómo abordar esas conversaciones, tanto como una persona adolescente, ¿no? Sí. Eh, para entender las sustancias y tomar una decisión, como si soy una señora de 60 que me preocupa a mi hijo porque está fumando marihuana, ¿no? O, o porque la, la gente me, me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre cocaína y heroína? Y es como, uh -huh. pues son dos sustancias completamente diferentes. ¿Y cuál es el que cultivamos en México? ¿Y qué es lo que, no? Como que eran preguntas, eh, uno pensaría básicas, pero en realidad no son. Porque, ¿de dónde tú lees las noticias y uh -huh. dices.? incautaron sí, claro, tres kilos mortes. de la droga. No, sí. que agarraron tres kilos de droga. Y es como, sí. ¿qué droga? Y porque si tú me dices, ¿qué droga? Sé sí, cuál es la dimensión de tres kilos de heroína. Es así, mm -hmm. un chingo. Mientras tres kilos de marihuana no es nada. Entonces, uno tiene, hemos puesto todo en una misma canasta. Exacto. Y creo que es importante eh, poder entender estas plantas y sustancias, y por eso, uh -huh. y a mí me encanta que si lo hicimos en ese momento, incluimos drogas legales, porque también es entender, entonces, ¿cuál es nuestra historia con el alcohol? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Indi ¿Cuál es nuestra historia con el chocolate, con, con la cafeína? Esta idea de que tu día no empieza hasta que tomas un café. ¡Café! Sí. ¡Ay, pero entonces todos somos unos adictos! Los somos, pero creemos. Dejas de que consumir no. café una semana y te van a doler tus piernas. Claro. Te va a dar un dolor de cabeza. Tú vas a tener síndrome de abstinencia brutal. Sí. Pero no estamos cuestionando ese consumo. Claro, porque es normalizado, ya porque está delicado. Al porque Así de para poder ir por nuestros cafés. Exactamente. No lo estamos cuestionando. Sí, tenemos Starbucks en todas las esquinas del mundo vendiendo una. Drogas, ¿no? Una droga. Y aquí clarito lo tenemos, está dividido entre drogas legales y drogas ilegales. Y pues sí, para quienes no sepan, ¿no? Bueno, el alcohol y claramente Y siempre se podría agregar más, no es, sí, claro, es. No es <risa> esta lista. Sí, nicotina, que es al alcance de todo mundo, cafeína al alcance de todo mundo, chocolates, y pues bueno, ni se digan todos los sedantes que a tantas personas les encanta. E igual yo digo, o sea, ¿por qué una mamá que se toma un tafil no es criticada como una mamá que se fuma un porro? Exacto. ¿no? Pero es justo poder entender sí. en dónde estamos parados. Sí, y poder tener como una base para tener esas conversaciones. Entonces, uh -huh. es un libro muy amigable, fácil, eh, no es la historia completa de todas las sustancias porque sería imposible. Sería siempre, muy extenso. Siempre he querido escribir otro libro, no me ha dado tiempo, entonces ya es ya es hora. <risa> eh, pero pero era como para que como sociedad podríamos pensar en una base y de ahí pensar qué es la política pública que hace sentido. ¿Cuál es nuestra relación con los hongos? Uh -huh. ¿Quién es María Sabina? Uh -huh. Y de ahí pensar por qué los hongos son ilegales cuando tienen estos beneficios y tienen 0.03% de adictividad, en, entre comillas, porque no me gustan estos rangos de adictividad, pero donde la gente no están desarrollando un uso problemático. Entonces, pero sí lo hemos criminalizado, sí lo hemos prohibido. Entonces, ir como cuestionando cómo eso eh, funciona y justo porque creemos que es importante y, y mucha gente me han escrito decir, bueno, mis hijos que tienen 15, 17, lo leyeron antes de que yo podría leerlo y ahora tienen muchas preguntas y para que también los papás pueden responder algunas de esas preguntas. Porque, y, y creo que también significa que tienes que abrirte a tener una conversación sobre tu consumo, uh -huh. y eso tal vez es examinar tu consumo de cafeína o consumo claro, bueno. de alcohol, eh, y, y de ahí poder tener ese diálogo más abierto con tus hijos. Si tú quieres como que tus hijos no desarrollen un tema eh, problemático, un, un consumo problemático con las sustancias, tienes que hablar con ellos. ¿eh? Uh -huh. Como que es muy necesaria la comunicación. Eh, y, y, y también ahora, hoy en día, pues nos volvemos eh, uso, con un uso crónico muy habitual con el teléfono, sí. con... Sí, Entonces, tenemos amigos, como. O sea, muchísimas tenemos cosas. Tenemos muchos, muchos hábitos muy fuertes, pero creo que como, como papás, como personas, tenemos que abrirnos a esas conversaciones. Y es como si vamos a modelar ciertos, cierto comportamiento, tenemos que estar listos para hablarlo y decir: bueno, sí, yo sí consumo alcohol, hijo, hija, mamá, papá, lo que sea, pero yo decido que no quiero perder el control porque no me gusta. O tal vez de vez en cuando sí me gusta, ¿no? Como sí. que cada quien va poniendo eh, sus límites. Pero también en México sabemos que cuando consumimos alcohol, solemos consumir alcohol de muy, muy alto nivel. Así uh -huh. de que seis tragos Exacto. en una noche, uh -huh. en vez de un trago por día toda la semana. Exacto. Eh, y eso sí puede generar eh, un consumo donde... Sí, que sí puede generar problemas. Y se entiende porque también mucho del tiempo estamos automedicando uh -huh. cosas porque no hay un acceso a otras sustancias Exacto. o no hay un acceso a algo que te deja realmente examinar tu vida o algo que necesitas procesar. No tenemos servicios de salud mental, no hay como terapia al uh -huh. alcance de la mayoría de las personas en este país. Entonces, son todas esas cosas que sí se mezclan eh, pero al final de cuentas, quería con el libro de que podríamos pues, irlo categorizando para entender y de ahí que cada persona toma una decisión sin juzgar, sin, eh, sin tener estigmas. Entonces, el libro es muy eh, neutro, ¿no? Como que no viene de... Bien, bueno, viene con una agenda, pero una agenda de educar, que haya conocimiento. Eh, y de la necesidad de cambiar nuestras políticas, porque... <risa> me encanta, me encanta, y sí, tiene que ser un most en todos los hogares de México, porque sí, tenemos una urgencia de educarnos acerca de drogas, y bueno, esperemos que conforme vayamos escuelas. avanzando, exacto, es lo, justo lo que te iba a comentar, qué sí. pasa con las escuelas. Sí. O sea, en las escuelas, igualmente, cuando te hablan de drogas, cuando te hablan de sexo, cuando te hablan de estas cuestiones que no debes de hacer, ¿no? Uh -huh. Es... Todo basado en la prohibición y todo basado en no lo hagas. Sí. Y tenemos que empezar a cambiar esa conversación porque el consumo existe y seguirá existiendo toda la vida. Sí. Entonces lo más... Y lo más riesgoso a veces mm. del consumo de drogas ilegales es que no sabes exactamente qué estás consumiendo. Exacto. Y eso es un tema que sí se tiene que abordar. Es, y eso es, pues, dicen, bueno, hay alcohol adulterado, ¿no? Y es como, pues, sí, pero tú sabes cuando lo estás comprando que está adulterado. Uh -huh. Nosotros como personas usuarias no tenemos una opción de buscar eh, LSD donde tú sabes que es LSD y que no es N-BOM, que es el adulterante más uh -huh. común o el, el, el sustituto más común eh, con MDMA. ¿Cómo puedo saber que es MDMA y que no es, es metanfetamina? Uh -huh. eh, y eso... Es algo donde, y ya en otros contextos, no tanto en el nuestro, pero sí hay 125 mil personas en México que inyectan drogas, de que puedes saber que es heroína, que no es fentanilo. Como que la gente, el riesgo es uno, que vas a tener contacto con, con las autoridades y que te pueden extorsionar, violar tus derechos o llevarte a la cárcel. Claro. O que tú puedes tener una mala experiencia porque no sabes exactamente qué es lo que estás consumiendo. Y por eso la necesidad de servicios de análisis de sustancias eh, o kits que puedes tener en tu casa, yo siempre prefiero servicios porque creo que es una buena manera de, de generar datos y entender los mercados y también tener una conexión con, con la persona, con uh -huh. otra persona. Pero sí es algo que tenemos que estar... Hablando, porque nuestros mercados de drogas no hay muy buena calidad sí. y eso tiene que ver con eh, porque es muy difícil exigir tus, tus sí, derechos. Sí, claro, tus derechos sobre, sobre ellos. Uh -huh, Está muy cañón. Y pues, igual dentro de este camino educativo, y es que estamos en el momento exacto, perfecto, para continuar con esta labor. Fuiste la conductora oficial, la cara de Tiempo de Cannabis, uh -huh. este primer programa en Televisión Abierta, en donde se habló en un programa unitario únicamente de la cannabis. Y de forma positiva. Sí, es increíble, exacto. No es como de ahí estoy dando la cara hablando de cuántos asesinatos hubieron y cuánto detuvieron, sino mostrar el otro lado de la, de la moneda Mostrando los beneficios medicinales, industriales, económicos, etcétera. Sí. Qué orgullo que hayas. Sí. Pues que qué hayas orgullo estar ahí. ahí. No, no hubiera salido el programa si no estuviéramos juntos. nosotras sí. Julio Zenigli, y Jackson Wongpack. Muchas gracias. Exacto. Y Basalcán. Sí, sí. Entonces, sí, no, qué, qué proyecto. Eh, qué, qué interesante también sacarlo en este contexto donde. Hemos pensado que una ley era así de, estábamos a, a, a punto de cumplir con una ley sí. eh, o tener una ley. Pero tener ese espacio sí fue, sí es impresionante porque hasta gente en Brasil o en otros países nos empezaron a escribir así de que, ay, nos encantaría tener un programa así donde solo se habla uh -huh. de estos temas es como impensable en otros contextos. Entonces, de que en México lo logramos, creo que sí es, es increíble, es algo histórico. Eh, y pues ojalá que, que haya otro, otra temporada, seguro que sí. Eh, pero creo que la respuesta fue muy positiva, como que la gente tiene una curiosidad, quieren uh -huh. saber más. Eh, y eso significa, como esa... Ese hambre por el conocimiento creo que es lo que necesitamos y ahora creo que pues, nuestro, o, o mi labor siempre es como cómo politizamos para que se convierten en algún eh, actor político para ejercer ese, esa presión para que haya ley, pero sí creo que fue un ejercicio de imaginar también cómo sería México si pudiéramos tener cañamo industrial, no uh -huh. si, si pudiéramos tener un acceso a la medicina eh, que tanto y tantas sí, familias necesita. lo necesitan. Eh, ¿Cómo podría ser como un, un impulso económico para, para comunidades rurales? Y es como, ¿qué más necesitamos hacer para que se vaya a eso? ¿no? Porque si tú realmente pones en, en la balanza... Así lo, lo, lo peligroso que sería regular versus todos los beneficios o los riesgos versus los beneficios es como, no, tenemos que hacerlo, nos uh -huh. urge, lo hubiéramos hecho hace 10 hace años mucho tiempo. Uh -huh. para ya estar avanzando. Eh, pero esto es, tiempo de cannabis es parte de ese cambio cultural. Donde ahora se puede, ¿no? Tuvimos gente fumando o forjando uh -huh. en la televisión. En cadena Nacional. ¡No! Exacto. <risa> es como, y tú ves, ves los números de la gente que vieron el programa y yo digo, wow, sí es mucha gente pensando en que pues somos un grupito chiquito. Yo, y así lo siento, pero como en realidad estamos expandiendo. Mucho, estamos muchos, sí, expandiendo y somos muchos más. Entonces, pues sí ha sido algo muy bonito poder participar y pues trabajar y colaborar con este gran equipo. Sí. Me encanta, me encanta. Ah, ya, ya que venga otra. Me encanta, me encanta todo lo que platicamos. Podría seguirme horas y horas sí. y horas, pero no tenemos tanto tiempo. en los chismes. Así Exacto. Más, más a fondo. Exactamente. Luego hacemos un programa de gossip Ajá. de la industria canábica. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién está peleado con quién? Exacto. Pero bueno, esas son otras historias. Sara, me encantaría escuchar, bajo tu perspectiva, todo lo que tú has aprendido, tus experiencias, personales, profesionales y demás para ti, ¿qué es un despertar cósmico? ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> ¡Qué buen nombre para, para el programa! <risa> eh, para el podcast Para mí, creo que es ese momento digo, creo que cada quien tiene su despertar eh, uh -huh. pero creo que es ese momento cuando te das cuenta que todos, todas, todo es así, todo, estamos eh, conectados, conectadas, estamos, eh, que tú eres parte de algo mucho más grande, y eres uh -huh. nada más una partecita. Eh, y creo que puedes llegar a ese despertar tanto por una sustancia o planta psicoactiva, pero también por la meditación por una experiencia, ¿no? Que pasas difícil o fácil o de, uh -huh. eh, ¿no? Como que, eh, sí, la felicidad o algo muy difícil. Uh -huh. eh, pero sí, donde tú te das cuenta que tú eres nada más una partecita y estamos todos conectados en el universo, eh, y entonces tú formas parte de todo eso y ellos de ti y, y, y a todo hay una reacción. Entonces tienes que pensar cómo lo vas, eh, cómo vas fluyendo, intentando eh, crear buenas reacciones, ¿no? Como que, que estamos creando olas positivas. Me encanta, Sara, me encanta esa, esa perspectiva del despertar cósmico y creo que justo eso pues también permea en... ¿Cómo estamos en esta dimensión, en esta tierra, teniendo estos vínculos, teniendo esta comunicación entre nosotros? Porque sí, bien dices, somos parte de un todo. Y como parte de un todo, tenemos que trabajar con todos y crear con todos, empatizar, escuchar, comunicarnos, aprender unos de los otros. Y pues, Sara, para continuar viendo tu trabajo, todo lo que estás haciendo, eres muy activa en las redes, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, me pueden seguir a mí en arroba sarasta, Sara con Z, eh, y también pueden seguir al Instituto RIA, Instituto Ría MX. Y también, pues, Regulación por la Paz. Todos están ahí para que pueden estar muy conectados y saber cuándo estamos haciendo todas nuestras actividades. Y creo que es un gran momento para sumarte a, a este movimiento, que es un movimiento grande, un movimiento muy divertido, muy. Muy, <ríe> un movimiento con mucha causa, un movimiento sí. interseccional. Eh, y, y creo que es un gran espacio para para estar eh, activos. Entonces sí, por favor, síguenos y sígame y, y yo feliz de siempre estar en contacto. Sara, es un enorme placer. Mucha gratitud la que siento el que estés aquí eh, siendo la madrina de este primer mm -hmm. episodio de despertar cósmico. Gracias, de verdad. Yo soy la más feliz de estar aquí <risa> y de estar viendo esto, sí, suceder. Es muchas el, felicidades. el inicio de sí. algo muy poderoso. Gracias okay. por poner tu amor y tu poder aquí con nosotros. Muchas gracias, Ay. Bren. <risa>